En este short te voy a enseñar cómo unir un tubo eléctrico de forma profesional. Lo primero es unir el cable interior que hace de guía, seguidamente juntamos los tubos y con cinta aislante apretando fuertemente unimos ambas partes. Una vez que ya tenemos formado un solo tubo, para reforzar esta unión cortamos un trozo de tubo del mismo material de unos 30 centímetros y lo metemos por fuera. Seguidamente con una abrazadera lo vamos cosiendo hasta que quede fuertemente unido. Y ya de esta manera tendríamos nuestro tubo totalmente reparado y listo para introducir el cable de luz. Si te gusta mi contenido suscríbete.